Amigos, retornamos nuevamente por aquí. Señores, cada semana se hace para nosotros de suma importancia poder llevar a todos ustedes las mejores orientaciones en temas tan importantes como el de migración. Nuevamente se pone de manifiesto la desinformación. Salen aquellos cónsul de Paginita a pescar en Río revueltos orientando y desinformando a la gente. Nosotros nuevamente en el día de hoy venimos aquí con informaciones precisas, orientaciones para usted que debe conocer cuál es la verdad que se vive en el consulado de los Estados Unidos, República Dominicana, la embajada de Estados Unidos, luego de la apertura para las visas que son de no emigrantes o visas de turistas como todos conocemos, de mano del experto el licenciado Lenín Francisco, con más de 20 años dedicado al ejercicio del derecho migratorio. Lenín, nuevamente por aquí contigo. Muchísimas gracias, Robert. Queridísimos amigos, es un verdadero placer estar siempre con ustedes aquí en Enfocados. Y Lenín. Escúchame, hermano, que te voy a interrumpir, Dale, porque adelante. siento mucho dolor que veo la apertura de la Embajada de los Estados Unidos y nuevamente hay gente perdida en el espacio. Lenín, ¿qué pasa, hermano? Mira, hay gente perdida y que se llevan de, de personas youtubers que pierden más. Mira, lo primero es que hay que recordar que la Embajada de Estados Unidos ha comenzado una apertura gradual al tema de las visas de turistas, a las citas. No es cierto lo que algunos dicen de que hay personas que van a perder su dinero sí. porque nada más se está dando a una parte y la otra lo va a perder. Eso es mentira. Sí. Lo que tenemos es que entender que hay un tiempo para todos y cada uno va a ir a su tiempo. Sí. En este momento se sigue trabajando con los casos de pagos de PIN, de 2019 y 2020 hasta marzo de 2020. En un segundo grupo más adelante irán el resto del 2020, 2021 y después 2022. Pero nadie va a perder su dinero. Lo que hay es que trabajar seriamente con cada caso. Sí. Hemos visto, tal como tú señalas y los amigos en las redes señalan, que hay muchos problemas técnicos que están teniendo muchos usuarios Ejemplo, hemos visto en oficina un perfil que tenía un señor con su esposa, de repente aparece él solo y no aparece la esposa. Sí. O que eh, tenían dos personas o tres o cuatro en un perfil y solamente se está validando uno de los pagos. O una persona que pagó en ese rango de fecha y ahora dice el sistema que no, que no pagó. Sí. Y así por el estilo, hay muchas situaciones que con la debida asesoría se trabaja y se resuelve. Nos hemos pasado todos estos días resolviendo a todos nuestros clientes este tipo de situaciones. Tiene que tener usted paciencia y acudir con los verdaderos expertos para que puedan salvar su inversión y corregir cualquier detalle, cualquier error y lograr como se está logrando que usted tenga cita eh, ahora en este 2022 si usted es parte de este grupo que pagó en 2019 y 2020. Lenín, ha dicho algo que me llama la atención y tú siempre has sido reiterativo en esto. La embajada de los Estados Unidos se maneja en base a un sistema. Claro. La información que se coloca ahí es la información que va a salir. Sí. Si al momento de ese usuario ser asesorado de manera incorrecta y no colocó la información, va a tener esa situación, hermano. Eso es correcto. Es un problema de origen que está un pasando. Un problema de origen de... que, sin embargo, es un buen momento para corregirlo ahora. Pero de mano de una gente seria. No quien usted fue que no le dio la información ni le puso la documentación en su perfil de manera correcta. Eso hermano? es así. Entonces, eso es así. Lenín, en base a eso sé que nuestra audiencia tiene serias preocupaciones, porque tal vez usted puede ser uno que esté en ese caso. Sí. Tal vez usted llenó su formulario, usted en su casa, no colocó la información de manera correcta y va a tener problemas. Pero como bien hemos dicho, fue donde un representante, un abogado migratorio que no lo orientó, que simplemente le, le llevó su dinero, Lenín. Pasa mucho. Pasa mucho. En ese orden, hermano, ¿qué oportunidades tenemos? ¿Cómo podemos salvar esos casos, Lenín? Mira, Estoy de manera personal y con mi equipo de trabajo en Central de Visas en el mejor empeño de servirle y guiarle, po, llevarle por el camino correcto. Usted puede contactarme sin miedo llamando al teléfono de oficina de Central de Visas al 809-562-6094 o puede llamarme a mi teléfono móvil o escribirme al 809-973-7573. Lenín. Quiero hacerte una preguntita antes que te me marche, porque sé que tiene muchas cosas en agenda. Pero Lenín, ¿y los casos de aquellos nuevos, nuevos usuarios, nuevos clientes que quieran iniciar la preparación para su proceso? Ya esos casos que están existentes, sino aquellos que quieren empezar desde cero. Los casos, nuevos, casos nuevos. Los casos hermano. nuevos. Mira, qué bueno que lo tocas, porque yo opino que es el mejor momento de usted comenzar su proceso de solicitud de visa. No se ponga a esperar que, que llegue otro anuncio, sí. entendamos que el que paga en abril de 2022 va a tener cita primero que el que pague en mayo claro. y así sucesivamente. Es un buen momento para usted iniciar un proceso aún sabiendo que no va a tener cita de inmediato, pero ya está en la fila, así que le esperamos. Lenín, repíteme por favor el contacto contigo, tu oficina, y siempre te pregunto si algún caso de esos amigos que nos ven en el interior, en el este del país, en la zona del Cibao, Puerto Plata, que tenemos muy buena audiencia, quieren iniciar un proceso contigo, ¿se puede hacer de manera virtual para iniciar los pasos de lugar? Así es, estamos siempre buscando facilidades para todos nuestros clientes y podemos hacer grandes cosas a distancia con la tecnología de hoy en día. Llámeme, escríbame al 809-809, 973-7573. Tu número de WhatsApp, Lenín, mi, para enviarte mi, cualquier documento. Mi WhatsApp, mi teléfono móvil 247, puede tenerlo ahí. Repito: 809-973-7573. Excelente, Lenín, como siempre agradecerte a ti esta participación porque creo que los medios de comunicación tenemos el compromiso de informar de manera veraz, objetiva a la audiencia y de manera seria que es lo más importante. Muchísimas gracias, Lenín. Un gran gusto. Nosotros hacemos una pequeña pausa, retornamos de inmediato con todos ustedes. Ya está bueno de cónsules, de paginitas, informaciones, de redes sociales. Vámonos a lo serio y qué mejor forma por hacerlo con la vía del licenciado Lenín Francisco. Venimos en un momento.